El chofer de Omega. Un saludo al equipo de trabajo, mi hermano El Chelaco de Omega. Esperemos que salga airoso de esta situación. Chofer quiere libertad de Omega. El chofer con el tubo de percance no quiere que Omega esté preso. Su esposa lo defiende. Chofer de transporte público que fue amenazado con un arma por el cantante urbano Peter Antonio de la Rosa Omega pidió a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la puesta en libertad del artista por considerar que no es cierta la acusación que le hace la Fiscalía del Distrito Nacional. Félix Porta, abogado de Sandy de S. de la Rosa, pidió al tribunal que Omega sea puesto en libertad pura y simple por no ser cierta la versión de que su cliente fue amenazado con un arma de fuego durante el incidente de tránsito. Omega fue apresado el martes, por el Ministerio Público, tras ser acusado de amenaza de muerte y porte ilegal de armas de fuego, en virtud de que se encuentra en libertad condicional con la provisión de utilizar armas. Sobre la situación, su pareja Rosauri, que se convirtiera en madre en el mes de diciembre, usó las redes sociales para destacar que Omega es un padre ejemplar, un esposo ejemplar, un padre de familia ejemplar y que está muy sorprendida con el cambio que ha dado el fuerte Omega. Ellos piensan, no, tú sabes que, que todo está... Ella <risa> gente mala sí Señores, lo que pasa con Omega. Ya sabes que la, la justicia, la justicia siempre la coge por lo prendido, como dicen los lo viejos de antes, cuando se trata de Omega. Eso es de una vez. Fuego. Cuando se trata de... De Omega, de Peter de la Rosa, conocido mejor como Omega Esperemos en Dios, esta situación Aquí nada, usted no puede hacer nada Que aquí todo el mundo lo grabe Y más si usted es eh, una, una figura pública Por eso que eh, yo con el morcillero cual yo como morcilla Le digo, ve a mi casa Porque le dan para tirarme una foto la decisión, se juntos, cada cual su rumbo. Uno de ellos pudo conseguir el triunfo Mientras que el otro... Mira, aquí dice: Omega el Fuerte queda libre luego que jueza rechazara el pedido de prisión contra el urbano. Solo ordenó garantía económica, presentación periódica y me impedimento de salir de la continuación del curso conductal. Señores, le, le dieron para afuera Omega, última hora. En tu, aquí primero, ponlo ahí, aquí primero, le dan libertad pura y simple a nuestro amigo Peter de la Rosa Omega, el Fuerte, el mambero, el maduro. Se dieron libertad pura y simple. Solo aquí los asobrosos de una vez. Eso no es que diga. Ahí está el flaco revisando una chequera que tiene. Esto es increíble. Señora, ahí está Omega. ¿Mm? ¿Qué tú crees, Pinto? de, de, de, de libertad? libertad Pura y simple, la libertad de Omega. Omega tiene ya... No, está tranquilo. Omega no es como antes, que Omega era un tipo prepotente. Ya Omega... Es una persona de la vida social normal. Y nuestro y... amigo Julio César, que eso. Eh, amigo Julio... ¿dónde está Julio César, metido? Eh? Claro que no Nos llama ahora, eso es fiel. Me opinan, pueden opinar. Si es correcta la libertad pura y simple de Omega o, de... o debía estar en la cárcel. Yo pienso que no, que Omega es bueno, Omega lo que tiene que hacer es música y ya. Para que esto sea hello buena. buena. Neto Flow, papá Tarim, me que te abra. Hey, mano, ¿cómo tú estás? Estamos bien, estamos bien. Omega para afuera, correcto eso. Sí, ¿Qué sí, crees? Sí. Omega el fuerte, para afuera. Pa fuera gracias, gracias. La gente opinando, y una vez, 809-725-0505. opina usted si está correcta libertad pura y simple sobre el caso de Omega. Omega el Fuerte, quien en un video salió en amenaza a un chofer de carro público. Yo pienso sí, eso hay que darle. ¡Hello, buenas! Buenas tardes, Ernesto. ¿Cómo estás tú? ¡Nuestro oye. hermano, bien, Julio bien, César! ¡De pimentel para el mundo, hermano Mira, mío! Mira, Neto. oye bien, Neto. Dígame. La libertad... Simple de Omega está muy bien, pero Omega tiene que saberse manejar, wow. porque Omega tú lo ves así, Omega es medio resabioso, sí. Omega es un hombre duro, ya tú saben qué, me respeto <risa> lo que voy a decir, <risa> mira, mira bien mira bien esto, Omega tiene que tener dos seguridad o tres, que si ese para más, salía al aire, no él. Se queda sí, en del carro sí. y la seguridad de él, sí. eso es él. Porque Omega, si sigue así, le van a cantar 5 o 10 años, anótalo. Porque Omega no puede hacer lo que hizo. Está mal por él, pero los medios de comunicación lo ayudaron mucho. Bendiciones de Dios por Omega que se porte bien, porque Omega tiene dos ya dos libertades condicionales que eso lo perjudica. Si los huevos lo agarran, es residente le, le meten 10 años, Claro, claro, así es. Así así es. Ti, cuídate. Tengo sorpresa de Marte para adelante. Ay, ¡Ay, Julio César, ay, tío, tío, tío, tío, tío, tío! Gracias, hermano. Mira, voy a llegar y sorprendidamente para allá, para tu canal. Tú vas a ver. ¡Ah, no, no! Venga, venga, Julio César, pa para que con nosotros. Bendiciones, Gracias, vale. hermano. Toda tu familia, bendiciones. Ahí está Julio César de Pimentel. Señores, vamos a dar una pausa y retornamos lo que es lo sosobroso.